Yo, yo, yo, yo, I'm Sida. Eh, el imparable <risa> Un poco de Psycho Bit Hunter En el instrumental La muerte viene por mí. Para que todos aquellos aprecien su vida Me presento aquí, llegó la muerte. Vine a buscarte porque se acabó tu suerte. Ya acabó tu vida en este planeta. Ya ve preparando todas tus maletas. Porque me escogiste para llevarme contigo? Dejas muerta en vida a mis seres queridos. Parece que hay algo que tú has ignorado. Solo Dios sabe cuando mi hora ha llegado. Tu vida nunca la has valorado Andas en la calle, siempre pasas drogado tú mismo construiste tu camino a mi casa Las llamas de mi infierno ya siente que te abrazan La muerte te llegó, es tan evidente Serás otra víctima más de mi tridente Escogiste el camino de la oscuridad Ahora vivirás conmigo por toda la eternidad me estoy imaginando cosas señor, esto debe ser los efectos del alcohol Me queda mucho tiempo para dejar de existir Aún me quedan muchos años más por vivir Hola me presento aquí, llegó la muerte Vine a buscarte, se si acabó tu suerte Ya acabó tu vida en este planeta Ya ve preparando todas tus maletas Hola me presento, aquí llegó la muerte Vine a buscarte, se acabó tu suerte Ya acabó tu vida en este planeta Ya ve preparando todas tus maletas ¿Crees que soy una alucinación? Te voy a demostrar con mis poderes que no Voy a abrir el portal, camino a mi casa Acompáñame rápido que el tiempo se nos pasa